Bienvenidos a Windows Phone Gamer. Hoy les traigo una joya, una verdadera joya de lo que es juegos para Windows Phone. Como ya habrán visto, esto es Halo Spartan Assault, hecho por la misma compañía que hace Halo para todos, para todas las consolas, bueno, no, para Xbox. Bien, qué tengo para mostrarles. Este juego, si bien no es gratuito, es dos juegos en uno. ¿Por qué? Ahora vamos a ver Acá como verán, tengo varias visiones, ¿cierto? Bien, en el teléfono yo lo he jugado muy poco Pero tiene la ventaja de que A esto voy con que son dos juegos en uno Que lo compras una vez Y lo conseguís tanto para Windows 8 como para Windows Phone Entonces podés jugarlo desde Windows 8 Hacer progreso Te vas de la compu Estás en el colectivo, en cualquier lado Sacás tu Windows Phone Abrís el Halo, seguís jugando Avanzás, volvés a tu casa Y los progresos que hiciste en el teléfono se comparten con los de la compu, entonces puedes ir avanzando en el juego. Vamos a mostrarles cómo es el juego. En la compu lo puedes manejar tanto, ya sea si tienes una tablet con Windows 8 touchscreen, o con el teclado, o con teclado de mouse, o si tienes un joystick de Xbox 360, lo conectas y arranca directamente, no, no hace falta configurar nada, es, es muy bueno. Acá, eh, bien, vamos a entrar a en una misión, les muestro, esta es la pantalla, te deja elegir las armas. Podés gastar puntos que vas consiguiendo en las misiones para comprar distintas armas. Bien. Ahí, tenés habilidad de armadura del traje de Spartan. Que de vuelta podés gastar los puntos que conseguís en las misiones mejorando las habilidades. Después tenés Skull, sería calaveras. Te, va, te da, o sea, te daña de alguna forma. Por ejemplo, en este tenés solamente un solo escudo. Eh, si disparas se te gastan los escudos, eh, los enemigos tienen menos balas, entonces cuando vos juntas las armas te es más difícil mantener la cantidad de munición. Solamente te recargas, de los, te recargas los escudos pegándole milí a los enemigos, o sea cuerpo a cuerpo. Esto acá hace el juego más difícil, pero al mismo tiempo te da un multiplicador de puntos que está acá abajo, que nos permite avanzar más rápido. Yo para que puedan ver toda la interfaz voy a jugar sin ninguno de estos, y para que vean el juego lo más normal posible, ¿sí? Tiene, tiene una historia, si les gustan los juegos con historia pueden ir siguiendo la historia, tiene cinemáticas y videos sobre la invasión de, de la raza alienígena. Esto es algo que me gusta mucho, cuando termina de cargar te pide que coloques los dos pulgares, cuando los acomodas los círculos giran de color y te hace sentir que de verdad estás en un simulador espacial. Bien, ahora con, con el dedo izquierdo como verán nos movemos, con el dedo derecho disparamos. Bien. Después tenemos este botón que es para pegar cuerpo a cuerpo Este acá Vamos a decir cómo Ahí va, muy bien. Nos va dando un contador de puntos acá abajo Tocar sobre nuestro personaje activa el escudo en este caso que es la habilidad del traje Y tocar dos veces lanza una granada Ahí va con el mismo botón que hacemos golpes de cuerpo a cuerpo podemos cambiar, eh, juntar armas del piso o de gabinetes Como en este momento que creo haber juntado... Ah, miren, acá arriba figuran las armas Ahí lo cambié a la pistola Ahí lo cambio a la ametralladora el láser que junté del de, de suelo A ver si puedo juntar otro arma encuentro otro arma para juntar y mostrarles. Acá hay una en el este es nuestro rifle que hoy soltamos por accidente cuando traté de pegarle cuerpo a cuerpo a un enemigo. Bueno, esta misión es relativamente fácil, te hacen defender la zona, pero hay, hay vehículos en este juego, ahí están los tanques, las banshees, si conocen de Halo van a entender de lo que hablo, si no, ya lo van a ir viendo, el juego los guía bastante bien, tiene una curva de aprendizaje bastante jugable, no hace falta demasiado tiempo para agarrarle la mano. Los gráficos son muy lindos Está muy bien logrado Ah, me faltó explicarles en dónde está la vida de mi personaje Ahí arriba podemos ver La barra de escudos Bueno, justo ahí pasé la misión ¿no? Pero esa era la barra de escudos de ahí arriba Ahora al final de la misión Nos va a decir cómo nos fue Dependiendo de los person de de cómo nos fue Nos va a dar distintas estrellas y bonos y puntos eh, Acá llegué hasta la segunda estrella Digamos, nos saqué la estrella de oro Me da una enumeración de todos los puntos extra que me dio y por qué y me dejé ir a la próxima misión para avanzar con la historia cada veamos a ver, son a veces de seis escenarios con cinco misiones cada uno si no me equivoco con cinco misiones cada uno lo cual te da un juego bastante largo tenemos acá si quieren leerla es la historia de cada misión de por qué pasa si se quedan chinos de leer en, tan chiquito en el teléfono en la compu está exactamente el mismo juego es la misma misión Así que bueno, esta es una de las gemas que tiene Windows Phone, que es Halo Spartan Assault, que está tanto para Windows Phone como para Windows 8, compran una vez y lo tienen en ambos. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, espero verlos en el próximo episodio y por favor dejen un comentario abajo pidiendo cuál es el próximo juego que quieren ver. Nos vemos, suerte.